Bueno, como siempre, antes de comenzar el video, voy a mandar saludos a los suscriptores del canal. Le mando un saludo y un fuerte abrazo a Carla Zoe Ortiz. Muchas gracias por comentar el video anterior. Y saludos al señor Gato Blanco y Negro. Gracias por comentar en este video. De igual manera a maite gacha. <risa> Perdón, es que a veces me trabo. Un saludito para Ángel Gallego. No sé si la pronuncie bien. <risa> Perdón. Y otro saludito para... para... Marisela Andrea Justo Ortega. Mm, de igual manera a Mirta Noemí Cala. Gracias es por comentar. Y también a la señorita Ana Villegas Ramírez. Y también a Fernando Olvera Alcala. Alcala... es así, ¿verdad? <risa> bueno, perdón. Bueno, muchas gracias por comentar el video y ahora sí, comencemos con este capítulo. Voy yo. ¿Y eso qué fue? Al parecer solo nos puede oír. No sé si es una ventaja. Baja lentamente. ¿Hola? Amy. ¡Amy! ¡Sonic! ¡Shadow! Estoy feliz de verlos, chicos. Sonic, quiero que esta pesadilla termine. Tranquila, Amy. No hay tiempo para sus curselerías. No bajen a guardia ¿Pero qué? Por cierto, esta es la parte en la que empiezan a correr Oye Shadow, ¿por qué mejor no los disparas? ¿Acaso ves que tengo un arma? Ahora en un mal momento, Diablos. ya no podemos hacer nada. Oye, espera, corre. Es muy tarde, no podemos hacer nada por él. Quiero morir. Hey, pero o oh, no. Toma esto. Estoy disponible para ideas. ¿Qué hacemos? Yo sé qué hacer. ¡Eiviiiiiii! Esto es por tu bien, Sony ¿Quién quiere morir primero?